Al cuestionar al Procurador de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes en esta demarcación, Juan Taveras, sobre la necesidad de una correccional, dijo que los menores que infrinjan la ley serán enviados a la vega donde construirán un centro especializado. Bueno, en el caso de la cárcel de menor, que existía ahora, eh, se va a construir una más moderna en la vega, y la Procuraduría determinó trasladarla eh, a La Vega, donde vamos a tener la oportunidad de trasladarlo allá, un espacio para tener un centro especializado, la que había que no reunía las condiciones, porque era una casa, habitación, de, de, había tres habitaciones y estaba en estado de hacinamiento, violando lo que es la ley. Porque la, tanto la Convención de los Derechos del Niño y las reglas de las Naciones Unidas para la aplicación de sanciones eh, a las menores de edad establece que debe haber un espacio donde ellos puedan eh, recrearse, donde puedan estudiar, practicar deporte. Y esa casa era en violación a la ley. Y por eso se determinó llevarlo, eh, en este caso, a la Vega, que ahí que llevan los menores sancionados y privados de libertad cuando tienen medida eh, privativa de libertad. Recordamos que en reiteradas ocasiones se ha solicitado la construcción de la obra en esta ciudad debido a la dificultad que significa el tener que trasladar a los infantes hasta La Vega. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.